Eh, muchas gracias, Yerjan. Gracias a los amigos televidentes, a los técnicos y la gente que nos hace posible llegar hasta sus hogares. Miren, eh, yo quiero hablar de, de algo que me llamó la, la atención y que también llamó la, la atención de mucha gente. vía Patricia Solano, que hizo un tuit sí. eh, hablando sobre este tema. Yo quiero que me pongan en la tablet. Yo envié dos fotografías. Quiero que me pongan la primera que envié, que es esta. Miren, este es, un, este es una... Algo, bueno, vamos a llamarle tarja. No sé cómo... Eso es lo que parece, ¿verdad? Está pegada a la pared uh -huh. y dice En la gestión del Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, en cumplimiento de los objetivos de la institución y con el compromiso de dar acceso a los servicios del ministerio público eh, que el Ministerio Público en, entrega, esta renovada fiscalía de Duarte y en la. No se bien. ¿Y en la qué? Que dice? Y en la. Y en la provincia de, la provincia de Duarte para dar servicios de calidad y profesional a cada ciudadano. Señor. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que hizo? Qué fue lo que, ¿Qué fue lo que motivó esta tarja? Hay un video que yo acabo de enviar también para que lo pongan, para que la gente vea qué es lo que la tarja quiere. Eh, eh, resaltar vamos a ver si vemos el video vamos a ver si eh, si no yo lo envié hace rato a la tabla lo envié ok bueno la cuestión es vamos a ver el video más adelante ¿Qué es lo que qué es lo que qué es lo que pasa mire las fiscalías las fiscalías yo digo esto realmente no tiene ok aquí está el video, adelante Bien, miren, eh, como ustedes pueden ver, la única cosa nueva que hay con relación a cómo estaba anteriormente la fiscalía es la rotulación que se hizo y una división de cristal en los módulos donde trabajan los fiscales preparando sus solicitudes de, de medida de coerción, eh, solicitudes, las la, la respuestas, por ejemplo, a los recursos, ese tipo de trabajo de cabinet, como dicen los franceses. ...que hacen los abogados y el Ministerio Público no es una excepción cuando tienen un caso. Ahora bien, el proyecto de, de, de, de, de cambio, de modificación de las fiscalías... ...del punto de vista físico y el punto de vista procesal... ...se inició cuando a través de la USAID se contrató al doctor Chavarría... ...el doctor Chavarría Guzmán, a quien nosotros entrevistamos en este programa... ...hace un tiempo, el fiscal general de Costa Rica... Vino como consultor a la República Dominicana y de acuerdo a lo que el código establecía qué era un ministerio público, cómo iba a funcionar un ministerio público, se creó el nuevo modelo de gestión de fiscalía. Y se creó un manual, que es lo que los fiscales llaman el libro azul, porque su portada es azul y tiene el, el símbolo del ministerio público, que es este símbolo que ustedes ven ahí, que parecen dos clics. Pero tiene, eso tiene su explicación. Eso es lo que plantea es la idea de la unión inseparable que tiene el Ministerio Público con la sociedad. A eso, eso es lo que significan los dos clientes, en esa forma como están unidos, ¿no? Bien. Entonces, en definitiva, eh, el modelo de gestión de fiscalía se inicia con Radamés Jiménez Peña. ¿Ok? Con Radamés Jiménez Peña se inicia el modelo de gestión. Eh, de la mano de Thalía Goldberg, que era la consultora local que había contratado la USAID. La USAID contrató dos consultores. Un consultor local, que era eh, Thalía Goldberg, y un consultor internacional, que era el doctor Chavarría. Y el doctor Chavarría vino, visitó todo el país, chequeando las cosas que habían Y entonces preparó un libro que es el manual del nuevo modelo de gestión de fiscalía. Eso le salió a la USAID, que es la, la, la institución esta adscrita a la Embajada Norteamericana por un, por un billete. Y, y además mantuvo durante todo durante mucho tiempo una consultoría local con Thalía Goldberg y luego con Claudia Encarnación. Bueno, eh, hubo mucha gente ahí. La cuestión es que la idea era que como el Código plantea que el Ministerio Público debe... Debe iniciar el proceso, el que inicia el proceso debe ser el que lo termine, incluso en los recursos, porque el Ministerio Público que maneja el caso abajo, como decimos decimos abajo porque aquí la fiscalía está abajo, sí. <ríe> eh, de, que maneje el caso desde la fiscalía puede terminarlo en la Suprema Corte de Justicia sin problema porque eso es lo que el código prevé. Y entonces, don Jorge Chavarría creó un modelo de gestión de fiscalía basado en ese criterio del código y preparó este libro. ¿Cuál es el, cuál, ¿qué es lo que a mí me realmente me, me pellizca? Lo que me pellizca es el hecho de que Yanalain Rodríguez tenía en su en su en su procuraduría un grupo de gente que hacía trabajo de, eh, de, de, de, de marketing, trabajo de prensa y ha querido vender que es el procurador de los nuevos tiempos. El que cambió el sistema penitenciario, el que cambió el sistema de fiscalía, el que cambió todo. Y eso no es verdad. El sistema penitenciario comenzó Hipólito Mejía con el sistema penitenciario en el 2002, construyendo la cárcel de, esa, de Puerto Plata. La el primer CCR que se hizo en este país, primer centro de corrupción y rehabilitación que se hizo en este país, lo hizo el gobierno del PRD a la cabeza de Hipólito Mejía. Y luego... Eh, Leonel Fernández, a través de su procurador, que sabía que eso era bueno, entonces le dio luz verde a, don France, a, a Francisco Domínguez Brito para que continuara con eso. Pero cuando llegó Radamés, que, era, que es un, un, un, un íntimo de Leonel Fernández, ese proceso continuó. Radamés Jiménez construyó, digo, no él, sino con fondos de la Procuraduría durante su... Procuraduría, se construyeron 16 centros de corrección y rehabilitación. Tú oyes, desde San Francisco, La Vega, eh, eh, eh, Anamuya, en Higüey, óigame, El Pino, La Vega, en todas partes del país se construyeron. Entonces, que no me venga, yo no entiendo. ¿Qué motiva esta tarja? Porque eso ya como que no tiene mucho sentido. En realidad, lo único que hizo Jan Alain fue que remodeló la victoria. Y dice, y dice Roberto Santana, un hombre a quien yo le creo a fe ciega, porque ha demostrado durante toda su vida que es un hombre derecho. Roberto Santana Sánchez es un hombre derecho. Y al ser un hombre derecho dijo. En un momento dado que ahí en esa construcción de la de la victoria hay un, una triple corrupción algo así creo que fue que dijo no sé si tú te recuerdas sí, de la sí, sí, claro. creo que dijo de una triple corrupción que en algún momento Roberto va a explicar porque Roberto no es hombre de hablar por hablar entonces que no me digan a mí que Jan Alain es el non plus ultra no no no no no no no no no si eso lo mandó a poner la magistrada que se deje de eso que se, No se deje confundir por, la, por los, los, los vientos que soplaron de la Procuraduría. Lo que sí hay que decir es el daño que le hizo Yan Alain Rodríguez al Ministerio Público con cabildeos y ese tipo de cosas. Lo que sí hay que decir es... Los sueldos superabundantes que tenían la gente que él trajo del CIRD, que sobrepasaban los sueldos de un procurador general de corte e incluso de un procurador general adjunto del procurador general de la República. Eso sí hay que decírselo a Yanalain Rodríguez y a todo el que eh, cree en lo que hizo Yanalain que no hizo nada. Esas, esos enlaces, esos enlaces de una cosa, una, una, una estupidez porque realmente lo que eran era este eran botellas eh, ¿cómo se llama este muchacho que que, que, que está ahí, estuvo ahí este, aspirando a eh, Binader, ¿cómo es? Este? Había un muchacho que a, estaba eh, eh, Midanel. Midanel. Midanel. enlace de la Procuraduría con la fiscalía, pero venga acaso es una botella por Dios, eh, eh, eso cuando, sí hay que cuando criticárselo. yo lo supo, dije pero ¿cómo así? Eso hay que criticárselo sí. a Yan Alay. Todo lo que hizo Yan Alay fue en su provecho y el de su equipo, para de ahí saltar a otra cosa. No sé a qué quería saltar. Bueno, quizá esperando que, que el PLD ganara las elecciones. No, hombre. Eh, yo respeto lo que hizo, si es que la mandó a hacer la, la magistrada. No, no lo sé y no quiero tampoco inventarme nada, ni elucubrar nada. Pero yo respeto a quien puso la tarja, pero lo que dice la tarja no es verdad bien, gracias Amado por tu comentario del día de hoy, nos vamos con el WhatsApp y Betty desde San Francisco dice, bueno